de la radio, estás en Radio Mix, me quedo con vos y para vos hasta las 4 de la tarde. Y ahora me voy, me voy con Gisela Costa, conductora de Impacto Inmobiliario, que nos trae, como todos los miércoles, temas para trabajarlos, temas para prevenir lo que se viene, lo que se viene que es la temporada más exitosa, sí, lo ponemos en positivo, más exitosa de todo el partido de la Costa, de Pinabar, de Villa Gesser, exitosa total, vamos a ponerle onda. Así que vamos a construir, ¿no? Uh -huh. A construir, como dice ella, posibilidades. Construir posibilidades con Gisela Costa. Muy buenas tardes, Gisela, ¿cómo va? Buenas tardes, buenas tardes Cari, buenas tardes a la audiencia. Bueno, un miércoles más aquí, de abril, mirá cómo pasa la semana, full, ¿eh? Otro, sí. otro miércoles juntas. Impresionante. Y nosotros seguimos seguimos aquí eh, en esta idea ¿no? de, de seguir eh, aportando, aportando los tips, el conocimiento que también estamos recaudando desde este lado, ¿no? porque a ver, estamos todos en la misma situación, estamos todos en un mismo barco, y bien, eh, como, así como lo venimos trabajando y lo vengo transmitiendo, ¿no? hoy, hoy escuché <coughs> un par de frases maravillosas, ¿no? y, eh, una de ellas era esta de, de que el futuro que ya no es aquello que, que iba a ser, ¿no? Es, ya no es más el mundo lo que podía ser, y nosotros nos tenemos que seguir adaptando a este cambio. ¿no? Desde, desde mix desde Impacto Inmobiliario, uh -huh. venimos dando tips qué podemos hacer de nuestra casa, de reestructurar la oficina, eh, hablamos sobre redes, hablamos sobre comunicación, hablamos cómo... Eh, mostrar el trabajo que venimos haciendo en nuestra empresa. Y, y seguimos en esta línea, en, seguimos en esta línea, hoy nos toca hablar un poquito también, vamos a, a hablar varios temas, ¿no? Esto de, de cómo la energía que tenemos que tener nosotros a la hora de volver a fidelizar los clientes, ¿no? Tanto los propietarios como los posibles inquilinos, los posibles compradores, tenemos este tiempo para realizar las llamadas, ya, eh, venimo, vamos a ir hacia una época que eh, lo que va a importar es la persona, ¿sí? el, el vendedor, el, el yo con respecto a vos, al trato, a la llamada, eso, eso es un buen momento sí. para hacer esas llamadas. ¿Y qué actitud vamos a tener nosotros respecto a eso? ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a llamar a un cliente y nos vamos a focalizar la, la, la atención en lo malo que está todo, en qué pasa, o sea, no va a ser beneficioso ni para nuestra energía ni para lo que nosotros queremos transmitir. ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos nosotros desde nuestro interior para la hora de hacer estas llamadas que tenemos que hacer, de fidelizar a los clientes? ¿Cómo vamos a encarar estas conversaciones? ¿Sí? Fundamentalmente porque tenemos que tener en cuenta que eh, de ahora en más, como lo venimos hablando, el medio va a ser este. ¿sí? de el, el, el, La videollamada, el mensaje, el, el audio, entonces tenemos que pensar bien qué vamos a decir y cómo lo vamos a decir, ¿no? Otra de las cosas que, que viene en relación a esto, ¿no? y una de, la, de las frases que te decía que, que escuché hoy, es eh, que en medio de esta hiper, hiperactividad mental que nos lleva a estar todo el tiempo recibiendo información, vamos a tener que ser muy, muy cuidadosos eh, cuando transmitimos a nuestros clientes, porque la mayoría, y esto es algo que se viene dando hace muchos años, en las las diferentes crisis, y sobre todo en el mercado inmobiliario, mucho tiene que ver con esto, ¿no? La parálisis por el diagnóstico. Estamos todo el tiempo analizando tanto, analizando tanto, analizando tanto, y a veces los medios de comunicación nacionales tienen mucho de esto, de que nos estamos bombardeados de información, de diferentes eh, informaciones que no llegamos a procesar y terminamos paralizándonos. Y eso nos lleva a no, eh, a no dar el siguiente paso como para... Eh, llevar adelante, por ejemplo, una inversión. ¿Sí? ¿Cuántas? Yo, yo tengo familias que por ahí hace tres años que vienen dando vuelta y vos ves el historial de consultas y te, por una, a ver, un departamento, un departamento y no terminan de definir. ¿Sí? Entonces, ayudar desde, desde lo, este tiempo que, nos, que podemos utilizar en vez de paviar en las redes, incapacitarnos en aprender a cómo dentro de lo que es la charla, lo conversacional, podemos invitar al, al, a nuestros clientes a vencer ese miedo, ¿no? a transitar y dar el paso que necesitamos para, para cerrar una, una operación. Y si no cerras la operación, para que ese cliente eh, confíe en tu criterio, ¿no? y, y le des esa confianza, de que si el mañana cuando decida hacer esa operación, sea, sea a mí a la primera que llame, o sea, a vos el, al primero que llame, ¿no? Esto es un, un buen momento para, para trabajar. Y otra lo de las vos, cosas que me... Lo sí. que vos estás diciendo, ¿no? De esto, de construir posibilidades. Este es el momento de construir, de armarte vos a nivel de sí. eh, posibilidad. Totalmente. Eh, hay una, una linda forma, ¿no? Como veníamos hablando, me gusta porque como está todo como relacionado, ¿no? Sí. Este momento de hacer diagnósticos y a veces uno se tiene que diagnosticar primero qué clase de persona, qué clase de ente como empresa sos, qué clase de empresario sos. Por eso no lo, a ver, en el banner de la publicidad no lo quise poner solo netamente al inmobiliario, porque esto también tiene mucho que ver, el capítulo de hoy, a la persona, y a diferentes actividades eh, económicas y cómo me planto yo como persona de determinadas maneras, ¿no? Entonces, tenemos que diagnosticar, si yo me tengo que diagnosticar, Giselle, qué clase de persona es, qué clase de, de empresaria, o okay, qué, eh, cómo es, entonces... Vamos a. Les dejo cuatro preguntas, ¿no? Que si algunos, si quieren anotarla, les doy el tiempo para que agarren una, una lapicera. Cuatro preguntas que, que te sirven para reflexionar dónde estás parado. Y de ahí vamos a empezar a trabajar. Y vos, como coach, podés, te pueden llamar a vos para trabajar <risa> esos puntos que... Claro, yo pues ahí se me disparó, vos me decís, ya se me disparó la rueda de la vida, porque la rueda de la vida se usa para, también para los negocios. Tal y, cual, bueno, pero yo mi, mi, la rueda la, la voy a utilizar, la usamos acá y como, como empresarios, ¿no? ¿Cómo como nos paramos como empresarios? Cuando somos indiferentes a lo que pasa, en, eh, por ejemplo, hoy con el COVID-19, somos indiferentes, estamos centrados en nuestro propio universo y hacemos como si nada. Y esa es la primera pregunta, somos como personas, somos indiferentes, somos el tipo de persona que se adapta a la situación, esa es la segunda pregunta. O sea, pasa una crisis como esta hoy y me adapto. No está mal, pero sigo yendo por detrás, digamos, del hecho. ¿Soy de los que especula? Sería la tercera pregunta. ¿Soy de los que especula a ver qué pasa y me quedo quieto y estoy especulando y sigo pateando a futuro, depende de lo que pase? ¿O soy la, este, tipo, esta, este cuarto tipo de persona que soy proactivo, me adelanto, ¿eh? y soy el que genera o me anticipo a estas posibilidades? Dentro de estos cuatro tipos de, de empresarios, ¿cuál soy? ¿Sí? y lo vamos a dejar para que cada uno trabaje eh, y, y sea consciente de, de dónde está, ¿no? Tal cual, me parece sumamente interesante. ¿eh? Después te voy a pedir que me las pase, así lo ponemos cuando editamos. La, el video. Sí, las vamos a anotar, las vamos a dejar subiditas en la página como, como parte de, de este video, porque en base de, en, en base a este resultado donde nosotros queremos trabajar. Que realmente podamos seguir construyendo nuestras posibilidades. Hay mucho para hacer. Eh, vamos a tener que volver a aprender a, a gestionar el tiempo, ¿sí? porque estamos en casa. Esto hace que tengamos que organizarnos nuevamente. ¿sí? No es lo mismo cuando uno se, se, agarra, se levantaba, desayunaba, se peinaba, salía a la oficina y en la oficina transcurría tu otra vida. Hoy está todo acá. entonces eh, crearse o no, volver a armar, una, creo que es lo más difícil, el desafío más grande es eh, organizarse como persona, y lo digo en, en primera persona, o sea, nunca, nunca de lo que digo me paro desde afuera porque no es así, volver a organizar una agenda, tener un tiempo dentro de la casa para eh, estudiar, para eh, hacer lo que nos gusta, ponerse a trabajar si no mezclamos todo, no termino haciendo nada, por eso claro. hago en los, en, los dos, en, en los dos tiempos <ríe> de, de, de persona, ¿sí? y eso también es parte de esto de construir, porque si yo no estoy organizada, no voy a revisar la agenda, no voy a hacer los llamados como corresponde, no voy a, a, a poder llevar adelante lo que dijimos el miércoles pasado, de esto de organizar la base de datos que nos va a permitir después llegar más fácil con los emails y ¿sí? organizar esta estructura de que cada vez que sube una propiedad le llegue a todos los clientes eh, optimizando tiempo eso va a re eh, requiere trabajo hoy entonces este trabajo que tenemos que hacer que es un montón eh, lo tenemos que organizar dentro de nuestro hogar más los que tienen chicos todos los, están los con los hijos todos los días con una estructura familiar que, que demanda mucho tiempo verdad? Cual. Y yo creo que la gente del otro lado está haciendo está eh, con, la, con la cabecita, sí. Y creo que bueno, vos afaste, sí, porque tenés a no. los chicos grandes, ya en la facultad, en la secundaria, pero los de primaria, los padres, Absolutamente. están totalmente dedicados a, a la educación de sus hijos que es sumamente importante, ¿no? Que También. es sumamente importante y maravilloso y, y, y lo veo más que nada con Mati, que es más chiquito mío, que, que es mamá, hagamos esto, qué pasa con ¿Mm? esto, pero decir que los míos sabes que se arreglan perfecto, pero por eso digo, no, si bien eh, venía, yo venía como dejando de lado la parte personal, es imposible no fusionarlo cuando estamos hablando de que esto se va a extender. O sea, esto no termina en mayo y, y, y la progresión del trabajo que tenemos que hacer es mucho mayor y ahora que vayamos volviendo a la oficina de a poco, también vamos a tener que rever y con esto ya terminamos porque tu tiempo también en el programa corre, vamos a tener que utilizar este, este tiempo para reestructurar la oficina porque hay que, tenemos que entender que no va a ser un mes esto, entonces buscar los espacios para mantener las distancias, cómo nos vamos a manejar, cómo no vamos a hacer que la gente se junte, ya no se va a poder juntar muchas personas diferentes en un mismo espacio, entonces eh, nos va de, de, vamos a tener que trabajar mucho, mucho, aunque parezca que no estamos haciendo nada, creo que es un momento de absoluto trabajo, desde lo que, lo de que va a significar reestructurar la empresa, y a esto vuelvo a lo importante de seguir construyendo posibilidades, porque yo me quiero anticipar. Entonces no esperemos abrir la puerta de la oficina para ver qué hago. ¿Sí? Ya podemos acomodar la oficina, ir pensando cómo reestructurar ese metro de distancia, los espacios, para cuando yo se abra la puerta, yo pueda publicitar muy grande en mi Facebook, en mi Instagram, en esta oficina está preparada para recibirte con todas las medidas de, de, de seguridad que tenemos dispuestas para vos. Y ahí me estaría anticipando, ¿sí? A un, a un hecho que hoy no, hoy no, tan, no tenemos las puertas abiertas, pero en breve sí, cuando, cuando aprendamos cómo manejarnos. Eh, cuando lo tengamos eh, internalizado, ¿verdad? Claro. Así que sí. bueno, creo que dejamos un montón de un montón de tareas, un montón de, de, de pequeños tips y para trabajar durante la semana. Construyendo. Y me parece, Construyendo. Muy, me parece muy, pero muy acertado. Así que gracias Giselle por este espacio, por, por este tomar de conciencia, ¿no? Como siempre digo, que escuche quien tenga que escuchar y que lo ponga en práctica que la verdad sirve en nosotros el rubro inmobiliario, es un, un rubro acá en la costa más que importante, así que bien bienvenida, lo creo. bienvenida a este, tomar conciencia, ¿no? Bueno, Cari, te agradezco y bueno, vamos a compartir en las redes el, el contenido de, de esto que estamos hablando. Tal cual. Sí, te dejo picando para la próxima. Una duda que puede tener también la gente es el tema de cómo se van a manejar las construcciones en Pinamar, con esto de 10 empleados para que la gente esté informado y, y sepa, ¿no? Las construcciones sí, en Pinamar... Me, me, me sacaste la, la, el tema, la verdad que seguimos siempre conectadas. Lo próximo sí. era, digamos, quería terminar con este tema de, de lo que es la estructura de oficina, porque sí, vamos a empezar a hablar de la construcción, porque es otro de los móviles de nuestra economía, importantísimo, fundamental, y que de este programa está sumamente ligado y que es una también eh, una de las, de, de las industrias que está, se vio afectadísima, que está parada y que de a poco va a tener que ir girando eh, la rueda lentamente porque son muchos puestos de trabajo, muchas familias que dependen de eso y que bueno, vamos a, a estar hablando sin duda de este tema en las próximas salidas de Impacto Inmobiliario. Muchas gracias, sí, gracias por estar.